Oh Dios, perdona tu creación, que no ha entendido aún la palabra perfección, que se ha fundido en egos, egoísmo y traición, y por si fuera poco, se comen uno a uno sin razón. Oh Dios, perdona tu creación, esta maravillosa creación, que vive confundiendo tu doctrina, encerrándola en capillas, que vive sin derecho de juzgar y juzga, porque tu palabra ha devorado de tal manera, que con ella bendice, exorcita y juega, que ha formado capitales en tu nombre, vendiendo al rico y al pobre pedazos de tu cielo, oh Dios, perdona tu creación, que locos por la ambición han criado telarañas de traición, tejiendo sutilmente con cara de dulzura, canastas para el diezmo y la aventura, que se visten con disfraces de pureza, y viajan por el mundo cual realeza Con la Biblia bajo el brazo y erguida la cabeza Simulando tener el poder de tu grandeza Pastorean tus ovejas según su conveniencia Formando rebaños sin conciencia Que adormecidos caminan de puerta en puerta Desvirtuando tus palabras y formando nuevas creencias Oh Dios, perdona tu creación Que no entiende el mundo que le diste El padre nuestro que dejaste y de la fe ni siquiera se acuerdan a la hora de evocarte. Oh Dios, perdona tu creación.